Chicos, hoy os traigo un trucazo para ganar seguidores en Instagram, pero alucinante, ¿vale? Alucinante. Si os preguntáis por qué tengo un cubrebocas, eh, lo entenderéis si me seguís en Twitch, ¿vale? Bien, a lo que íbamos. Eh, vamos a ir a esta página de aquí, que lo tendréis en el comentario fijado de aquí abajo. Y chicos, lo único que tenemos que hacer es crearnos varias cuentas secundarias. ¿Cómo se hace esto? Bien, lo único que tenemos que hacer es ir a correos 10 minutos, ¿vale? Si queréis poner los dos correos, claro, podéis poner el correo que les dé la gana. Pero este es el mejor, ¿vale? vale Ponéis, cuando creáis una cuenta de Instagram, ponéis el usuario que ustedes queráis, la contraseña que ustedes queráis. Y el correo puede ser este. Y así cuando os mande un código de verificación, os saldrá en esta bandeja de aquí el número del código, ¿vale? Tenéis que hacer lo siguiente para las cuentas secundarias. Por ejemplo, voy a buscar una mía que se llama generador 020. ¿Vale? Esta es una cuenta secundaria mía. Y tenéis que hacer lo siguiente. Poner una foto de perfil y dos publicaciones, ¿vale? Dos publicaciones de lo que sea, lo que tengáis en galería. Y bien, chicos, una vez creada la cuenta secundaria o crear varias cuentas secundarias, lo único que tenemos que hacer es hacer los trucos del anterior vídeo que lo dejaré aquí arriba. Irse si aquí a loguearse, ponemos la contraseña y el nombre de la segunda cuenta, ¿vale? De la segunda cuenta. Lo registramos. Y ya estaría. Bien, ¿ahora qué hacemos? Es muy fácil, ¿vale? Tenemos que, ir aquí, tenemos que ir aquí a Free Daily Bonus. Yo como ya lo hice, me va a salir como que ya lo congelé, ¿vale? Pero aquí os va a salir un botón verde. Le dais clic y os dará 25 followers más cada media hora. Entonces, nos enviamos followers. A usted le saldrá como 40 porque es la primera vez que sale. Y simplemente buscamos nuestro nombre de Instagram aquí. Username, mi canal se llama Brian Danitz. Tenemos 4.967 seguidores y vamos a llegar a 5.000 seguramente cuando hagamos este truco. Hacemos esto, aquí sale nuestra cuenta y nos, pon y nos ponemos 20 followers. Yo pongo 30 por si acaso salga alguien más. Bueno, ya se estarán enviando los followers, ¿vale? Ahora nos saldrán aquí, ¿veis? Ya me han seguido 10, vamos a recargar. Y afirmativamente nos han seguido 10 personas y va a seguir y ya estaría. Nos han seguido 20 personas, gente, mirar ¿Vale? 20 seguidores cada media hora es súper bien. Y más si tenéis varias cuentas. Por ejemplo, voy a poner otra cuenta que tengo muy rápidamente. No sé qué cuenta he puesto, pero bueno, generador. Da igual, la de 0.21, ¿vale? Este nombre no me lo quitéis, por favor, que es mío. Creamos la otra cuenta, lo mismo. Ponemos el bonus, yo ya lo congelé en esta. Ponemos Brain Danis. Y le damos aquí a 20. Y ya llegaríamos ya a 5.000 seguidores. Chicos, si tenéis muchas cuentas secundarias, esto va a ser muy, muy rápido, ¿vale? Muy rápido. Y mirad ya cómo llegamos. Ya estamos a 3 seguidores de los 5.000. Y ya tenemos 5.000 seguidores. Sin hacer automáticamente nada. Solamente crearse una cuenta secundaria, poner fotos de perfil. Y si queréis, dos publicaciones para utilizar una aplicación que os dije en el anterior vídeo. Y ya tenemos ya 5.007 seguidores, muy fácil, cada media hora podemos meternos seguidores. Así que chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscribirse, seguirme en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, seguirme en Twitch que estamos haciendo directo todos los días. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger step by step.